Hola amigos del mundo gaturro hoy les traigo un truco de cómo conseguir el traje de lobo 2014xd. Necesitamos los siguientes programas Notapad y Filter 2 los dejaré en la descripción xd. Y el archivo IslamFlor. También necesitamos el exact que también lo voy a dejar en la descripción. Una vez instalado todo le damos al archivo clic derecho y edit Notapad. Acá vamos a borrar esto y ponemos costumes.disfraz logo lo dejo en la descripción. Una vez puesto este code le damos guardar y cerramos el programa. Vamos a Mundo Gaturro. Escribimos nuestro Gaturro y abrimos Filtrer 2. Marcamos todas las casillas y le damos Add Rule, luego le damos Clear Caché. Copiamos y pegamos el Exact, luego le damos a Finda File. Buscamos el archivo llamado slam Floor Le damos Clear Caché, borramos el caché de tu navegación, en mi caso Google Chrome y le damos Sabe, luego entramos a Mundo Gaturro. Puede ser cualquier mundo bueno también les voy a mostrar que no tengo el traje de lobo. ¿Ven? No lo tengo de hecho no tengo nada xdxd. XD. Bueno vamos a mapa y nos vamos a la isla xdxd. XD. Agarramos la flor rosa. Jaja, ven? soy el puto amo, no XDXD. Like si quieren que les enseñe a cómo tener el traje del diablo, gracias por su apoyo. Hasta la próxima.